He creado una página y varias entradas de momento están todas en forma de borrador. Lo que voy a hacer es proceder a, a publicarlas para que ya se puedan ver en, en internet. Y las entradas igual. Bien, en un principio las entradas aparecen en la página de inicio y las páginas, mientras que no las enlace en alguna parte, no van a aparecer en ningún lado bien publico todas, entonces ahora sí me voy a ver el blog pues aquí está mi blog. Vale, estas son las entradas que he creado la primera, la segunda y la tercera. Además voy a querer que esta que pone bienvenida al blog pues sea la que aparezca siempre arriba del todo. Eh, vamos a usar un truco que no es el más elegante, lo que pasa es que como eh, para hacer que aparezca la primera como una entrada permanente habría que tocar eh, código HTML, pues para evitar eso usamos el truco y ya está, tampoco hay mayor problema. Y aquí ya como he puesto etiquetas en cada una de las entradas, aquí están las etiquetas, 4ESO, Colegio, Materias, Tecnología, Aprender, Tecnología, Aprender, Blog, Inicio, Niños, eh, pues eh, ya tengo aquí en mi nube de etiquetas pues etiquetas por las que puedo navegar para buscar eh, artículos del blog que me interesen. La página de momento no aparece en ningún sitio, lo que vamos a hacer es añadir aquí en las opciones de menú dos tipos de opciones. Una opción que navegue a una etiqueta, por ejemplo, aprender, pues bueno, para encontrar eh, cómo llegar a ella, voy a pulsar en aprender y esta va a ser la dirección de las entradas que tengan la etiqueta aprender que tengo dos de esta forma puedo filtrar los contenidos y ponerlo como una opción de menú. Voy a copiar la url que es esto de aquí y lo que voy a hacer es ir al diseño y en, la, en el menú que sería el gadget de páginas lo edito y voy a añadir enlace externo que en realidad es interno pero es un truco para filtrar eh, pues por la etiqueta aprender vale aquí podría poner como título lo que yo quisiera quiero aprender esto es lo que se muestra y donde va a navegar es aquí lo guardo y luego lo podría recolocar en el menú donde yo quisiera lo si es que el inicio aparezca en el inicio pero si quiero que aparezca lo primero pues podría, podría ponerlo, ¿Vale? guardo el gadget, guardo la disposición y si ahora refresco la página pues ya tengo mis, mis dos opciones, inicio y quiero aprender, bueno, pues en el inicio aparece todo y en quiero aprender aparecen aquellas entradas que tiene la etiqueta Aprender. ¿vale? De hecho, lo, lo muestra aquí al principio y puedo elegir pues, mostrar todas las entradas o solo estas. Y aquí aparecerían las entradas que tienen la etiqueta Aprender, lo cual está muy bien. Eh, voy a añadir además la página que he creado, que de momento no está enlazada. Bueno, pues la tengo que, que añadir de alguna forma. Entonces, aquí me aparece la lista de cosas que puedo añadir. Bueno, pues como he creado una página que se llama Cómo hacer un blog, la marco y ya me aparece aquí debajo como parte de las opciones de menú. Es decir, de todas las páginas que creo, las puedo enlazar internamente o puedo hacer que aparezcan en, la, en el menú. Bueno, pues ahí tenemos cómo hacer un blog. Quiero aprender, las ordeno como yo quiera. Guardo, guardo a disposición. Refresco y aquí tenemos. Ya aparecen las tres opciones. Esta de cómo hacer un blog. Pues es una página estática que puedo modificar. Esto es un solo documento. Y, y lo puedo modificar como yo quiera. Y estas son entradas. Quiero aprender que... Eh, Corresponden a la etiqueta aprender, así podemos filtrar los contenidos.